Sí. Ah, Una llamadita y soca, pues. Ok, a la, adelante Buenos, buenos días, días. Buenas. Adelante Buenas, Buenos días, le digo que todos los que llegan ahí, Llegan con hambre a robar Y a pasar su a la <ríe> familia pobre Ellos, Ay, ninguno, por... ni Leonel, ni el pobre, todo, Ninguno lo que han pasado por ahí uh, Aquí uh, lo que hay que uh, hacer, no votar por nadie ¿Usted está de acuerdo que se maten a los ladrones? ¿Sé? como se hace, no se O Pueblo, una ¿una doña, doña, ¿usted está de acuerdo que se maten a los ladrones a los políticos los ladrones? Todo porque ellos están apoyando mucho la delincuencia. Que bajen la comida para que los pobres coman. <risa> Gracias el, por su llamada. De, de los, de los, de los ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta no cua, doña? Doña, ¿cuánto cuesta una libra de ajo? Ah, Dios, por uno está que yo compré 78 de ajo para cocinar y dos de otro. Le da un robo, que <risa> o sea, aquí se produce aquí en nuestra república. Que es esto no va a aumentar política, busquen comida para que los pobres coman es un político Gracias el... por su llamada. No, Ese es el muy sentir amable, de mucha gente. gente, es la indignación, Sócrates. Entonces sí, me queda lo que quiero decir, que la encuesta cumple una doble función de cara a cómo se ejerce la política en estas latitudes, que sirve como instrumento de trabajo porque tú haces una medición en un momento determinado y te sirve como elemento para crear percepción. En política, más importante que la verdad es la es percepción. La percepción es. Y mientras más encuestas, encuestas tú eres capaz de tirar a la calle y vender a la gente las percepciones que tú estás ganando, tú tienes más posibilidad. Por eso yo comenzaba en uno de los programas de aquí que, que Lionel quiere ganar estas primarias sin el apoyo del gobierno porque él sabe que va a conseguir más dinero que Luis Abinader que posiblemente que vaya a ganar del otro lado y que en República Dominicana y en todos los países del mundo que consiguen más generalmente ganan porque tienen la posibilidad de influenciar en la percepción de la gente bien, bien.